Bueno, eh, les damos la bienvenida a la inscripción al Seminario Virtual Epistemologías y Metodologías de la Investigación en Relaciones Internacionales, Debates Contemporáneos. Esta es una propuesta que surge del Grupo de Trabajo Especial, descentrando las Relaciones Internacionales Latinoamericanas, que tenemos en CLACSO, junto al CEFI y AFESUR, así como también al Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales de ALACIP, que también coordinamos eh, parte de los que somos, todos somos parte de ambos grupos con diferentes co coordinaciones y el objetivo principal es no solamente introducir a las los les estudiantes de posgrado en las discusiones más actuales eh, sobre metodología y en, en relaciones internacionales en pos de ¿no? la institucionalización profesionalización y desarrollo de un campo sino que también poder discutir cuestiones que de orden de eh, la construcción de conocimiento y la reflexión sobre ese proceso de construcción de conocimiento de lo internacional en América Latina, pero en vinculación con las redes centrales de producción de conocimiento. En este sentido, el seminario tiene dos grandes resultados esperados de impacto. Por un lado, visibilizar la enorme trayectoria que tienen las relaciones internacionales en nuestra región y cómo aportan ¿no? abrevan y aportan a la construcción de conocimiento más global sobre los estudios internacionales, y en este sentido, todas las discusiones de, de primera mano eh, que llevan adelante investigadores e investigadoras de la región en los grandes paradigmas, enfoques, marcos conceptuales que tiene la disciplina. Y por el otro, poder sobre todo discutir eh, desde una pluralidad de visiones los grandes Nudos conceptuales en términos de la, de la epistemología y de las metodologías, tanto las vertientes más cuantitativas, positivistas del estudio del internacional, hasta las vertientes más pospositivistas, posestructuralistas y una mayor amplitud de voces en el estudio del internacional. En este último sentido se visibilizan los aportes sobre todo de los constructivismos, de la teoría crítica, de los feminismos y de los enfoques descoloniales. Me parece que la propuesta es muy interesante en pos de mejorar las condiciones de investigación, de reflexión de los y las investigadoras en estudios internacionales de la región latinoamericana, formar parte, ¿no? con, una, con el conocimiento propio y una mayor autonomización de, de, nuestro, de nuestras producciones en esta red central de producción de conocimientos, que a su vez está cada vez más eh, abierta y, per, y, y con capacidad de permear debates centrales. Hay así entonces un esfuerzo por la formación de calidad, de excelencia, en investigación en estos temas, pero por otro lado también por la visibilización, la recuperación, la reapropiación y la reinterpretación de un conjunto de aportes que consideramos sustantivos. Muchísimas gracias.